Sí, Santillana al Mic de este lado del poniente representando MX Esto dice más o menos así Hoy miro al cielo solo En compañía de tu ausencia me armo un porro Soy patético si digo que te extraño Sé que fallé desde el principio Y la verdad que me encuentro sorprendido Hoy caminas por tu barrio de la mano de otro chico No te deseo el mal, tampoco puedo odiar Solo espero de lo que no pude dar Felicidad debe ser tu prioridad Olvida tu pasado y vuelve a comenzar Deja de juzgar y pensar que te quieren lastimar En el mundo hay muchos malos y los que amamos De verdad, tienes que arriesgar para intentar ganar de alguna u otra forma el show va a continuar Por mí no te detengas a pensar Que de peores situaciones pude avanzar Te ofrezco mi amistad y un consejo En el momento que te sientas mal Y no puedo evitar las ganas de llorar al recordar 021 Santillanca G